Para algunos novios, pues hay es como Novia Mía, como Gema, como Hermoso Cariño, y pues hay algunas así que sí si nos dejan. Pues canciones que son de catálogo como Hermoso Cariño, Mi Cariñito, Un Motivo, Paloma Querida, Cucurú Cucu Paloma, son canciones que han quedado en el recuerdo y nunca se van a olvidar. Hay unas canciones muy, pues muy elevadas en, en desprecio como es este, la chancla, es este, el, el chivo, pues, pues así muchas pues, como, como es el, el puente roto. Ahí tenemos una canción muy grosera que dice me importa madre, así se llama. Y luego nos piden esa de, una canción que anda muy de moda por ahí ahorita, ¿no que el mono de alambre. Te invito a todo el público mexicano que venga y nos vea en Garibaldi y aquí estamos a sus órdenes, somos respetuosos de toda persona que venga a, a disfrutar, parejas, no parejas, este, de, de sexo, del mismo sexo, ambos sexos. Estamos para eso, para invitarlos y que escuchen el nuestra voz. ya no supe dónde andaba si todito se acabó.